Muchísima gente me pregunta... Víctor, ¿por qué mi amar y amor no funcionó? ¿Por qué no, no funcionó un retorno de pareja que hice? Con la con con Usted tiene la culpa. Porque se pone a buscar en la internet. Llama a este, llama al otro, llama a Fucano, llama a Prenseo, llama llama los primeros que vean en la red. A eso llaman. Los que más bonito hablen. Los que más prometan. Los que más barato... Le cobren, a eso llaman. Y finalmente usted se queda con los les posechos, con las ilusiones por el piso, ¿verdad? Por contratar a cualquier, perdónenme la expresión, cualquier pícaro, charlatán, chichipato, brujo de quinta. ¿Qué es lo que son? Pero cuando ustedes me contactan a mí, a Víctor Damián, a Villarreal, yo les puedo dar la seguridad, la certeza... De que los trabajos que realizo son 100% reales y eficaces y se cumplen al pie de la letra. Yo mando evidencias, mando videos, fotografías del trabajo que estoy realizando. En ocasiones, en ocasiones, dependiendo del caso, yo le pido por favor a la persona que me apoye con una oración a ciertas horas. No en todos los casos, depende del caso. ¿Quieren un buen amarre y amor? ¿Quieren un buen retorno de pareja? ¿Quieren que esa persona regrese a su lado? Yo puedo hacer que esa persona regrese obligada, sometida, humillada. Y ustedes podrán dar testimonio del trabajo que realiza Víctor Damián Roso. Pueden ser uno más de esas personas que dan testimonio por haber regresado la armonía, la felicidad a su hogar. Únicamente contacte a mi de cualquier parte del mundo los teléfonos que aparecen en pantalla. Mi nombre es Víctor Damián Roso Villarreal. Atrévete y deja de sorprender